Señora Má de Casa, le venimos sobreciendo Clarasol, vino champú, a Videl, Bel Rosita, Mestro limpios, Sosa en y Crema, vino fabuloso, fabuloso, fabuloso, fabuloso. Señora Má de Casa, le venimos sobreciendo Clarasol, vino champú, a Videl, Bel Rosita, Mestro limpios, Sosa en y Crema, vino fabuloso, fabuloso.